INSECAD cuenta con profesionales capacitados, idóneos y con valores definidos que facilitarán la formación en competencias laborales como la proactividad, el liderazgo y la responsabilidad.